Nosotros en este momento, a través de Facebook, eh, YouTube y de todas las páginas sociales donde normalmente ponemos nuestros videos, Así es. ¿verdad? Así es que entonces, pues ya estamos en vivo y somos Así sus es. amigos. Sus amigos, Elida Cavazos. Y Rafael Cavazos. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo están mis amados? Bueno, pues eh. bienvenidos, bienvenidos a este espacio de hoy oramos en vivo. Eh, gracias a todas las personitas que ya en este momento, pues eh, se disponen a, a estar con nosotros este este tiempo para llevarles, eh, darles eh, palabra y, y llevarlos en, en oración, que pues necesitamos mucho, mucho, mucho de la ayuda de nuestro Dios que estemos siempre en eh, en esa sintonía, en esa sintonía que debemos estar con Él, porque son tiempos muy difíciles que estamos viviendo mundialmente. Así es de que tenemos que estar conectados con ah, nuestro Padre Celestial. Así es. <coughs> Ay, perdón. Es un tiempo pues, crítico eh, ante las circunstancias de, de la vida. Así es, las adversidades. Eh, y hoy tenemos un tema eh, que lo considero bastante interesante. Ajá, así es. Eh, déjeme ponérselos. El tema de hoy. Tiempos de crisis y de epidemias. Tiempos de crisis y de epidemias. epidemias. Qué tremendo. Tiempos de crisis y de epidemias. Así es. ¿Qué, ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Me puse a, a escribir un poco. Sí. Eh, por la gracia de Dios, tengo varios pequeños libros que no los hemos editado, eh, que no se han publicado ni nada. Simplemente eh, me he puesto a escribir, y escribir, y escribir, ¿Están y en, escribir. en reposo ahí. El, sí, sí. sí. Este, estamos preparándolos para... Hornearnos un día de estos. Sí, así es. Y pues, eh, bueno, ¿qué, ¿qué hemos hecho? Bueno, eh, ahora la, en relación con las epidemias, eh, eh, las crisis y todas esas cosas, pues me puse a escribir un sí, poco, ¿no? Un poco. Eh, queriendo, pues, eh, ayudar, servir, eh, que, que seamos. Siempre de bendición. Exacto, siempre esa es la. Bendición. Amén. Esa siempre la, ha sido nuestra intención. Así es. Entonces, eh, eso es lo, lo, lo más importante ¿verdad? que eh, tenemos en, en nuestra mente y en nuestro corazón. Que queremos ¿verdad? ser simple y sencillamente de ayuda. Queremos ser de bendición. Queremos ser eh, personas que, que podamos tener algo que, que ofrecer. Sí, Entonces, si tenemos algo que ofrecer, pues lo, lo menos que podemos hacer es... Compartir. compartir ¿verdad? Entonces, eh, empecé a escribir algo sobre los tiempos de crisis y, y, y de las epidemias. Y les epidemias, sí. vamos a compartir un poquito de lo que empezamos a escribir. Estamos apenas empezando, eh, no puedo decir que es el primer capítulo, ni no, mucho no, menos. No, no. Eh, son simplemente son los eh, quejos que estamos haciendo por allí. Y esperamos en Dios ¿verdad? que pueda mañana o pasado convertirse realmente en un, en un pequeño libro. Amén. Y escribimos así de esta manera. Eh, sí, eh, en cada etapa de nuestras vidas, eh, pues podemos pasar por una serie de calamidades, ellas son nuestra escuela de la vida personal así es fíjense lo que escribimos aquí es es eso precisamente que en cada etapa de nuestras vidas vamos a pasar una serie de calamidades o situaciones situaciones difíciles, buenas y difíciles de, y bonitas y, y no todo. tan bonitas y todo eso no pero en todas ellas es una escuela en la vida personas uh -huh. porque, porque es la que, lo que vamos viviendo cada sí, quien. las experiencias. Las eh, por ejemplo, nosotros que ya estamos en la tercera edad, que le llaman. Sí. Eh, ya casi cercanos a la cuarta. Sí. <risa> ah, sí. este, en, entonces, eh, ¿qué no hemos visto no, pues, en esos casi 80 años de vida? Muchas cosas. ¿Qué no, no hemos visto? Muchas. ¿Verdad? Entonces... Eh, aquí platicando con, con mi esposa, que ha sido mi compañera ya de muchos años, este, pues eh, hemos compartido pues muchas experiencias que hemos vivido. Amén, así es. Eh, entonces, hemos querido plasmar en, en, en, el, en, la, en el papel de la computadora sí. para empezar a escribir. Algo sobre, al respecto, ¿no? Exacto, exacto. Entonces. Todos, todos esos tipos de calamidades que podemos pasar, pues a lo largo de nuestras vidas, es la escuela que nos va dejando una enseñanza, ya sea para bien o para mal. Claro, dependiendo de la manera de, de nosotros razonar. Exacto. Porque porque cada quien, en lo muy particular, tenemos una, una manera de ver las cosas. Sí. Sí, así es. Aún nosotros, como, familia, como, pareja, como matrimonio, como sí. pareja, eh, en ocasiones estamos totalmente de acuerdo uh -huh. y en otras ocasiones tenemos que ponernos de acuerdo. Sí, <risa> porque tú piensas de una manera y yo pienso de otra, pero claro, tenemos que afinar este pues los pensamientos. Pues ¿verdad? que tú eres de una familia y yo soy de otra. Sí, ¿verdad? <risa> entonces tenemos que, que afinar, claro. ¿verdad? <risa> Entonces, eh, por decir algo, pues tú eres de la familia Madriga, yo soy de la familia Cavazos. Pues sí, Híjole, tú eh, tú enlazar sí, las dos madriga, y Cavazos hacer una sola. Pues, y Cavazos con pues, <risa> <risa> Entonces, ahí es donde a veces se complican las cosas, ¿verdad? Por eso, en estos tiempos de crisis, Ajá. imagínate cuántos matrimonios hay que no se pueden estar juntos ya tanto tiempo. Sí, sí, sí. Ya andan desesperados de que ya quieren andar en, en, en el trabajo, eh, haciendo otras actividades. ¿Por qué? Porque o ya no lo aguantan o ya no la aguantan. Sí, pues, <ríe> todo sí. todo va, va a depender, ¿verdad, de, de, de cómo es de cómo la se, convivencia cómo se se llevan, ¿sí? Exacto. Entonces, eh, pero todo ese tipo de, de situaciones de, de que podemos pasar a lo largo de nuestras vidas, sí. Y cuando yo escribí aquí en largo, pues que nosotros ya tenemos largos días de vida. Uh -huh. Es la escuela que nos va dejando una enseñanza. Sí, así es. Y es lo que queremos plasmar en, en, en este escrito, ¿verdad? Uh -huh. Una enseñanza que hemos recibido. Y ahora sí que tú has ido de la mano conmigo. Amén. Uh -huh. ¿Verdad? Nos... Así es. Haz de cuenta que el Señor ya nos tenía preparados el uno para con el otro. Pues sí, ya sí. Porque es. ya tantos años de estar juntos, pues. Así es. hace parecemos un matrimonio eh, ya de abuelitos. <ríe> <ríe> lo, lo que, sí. que ya lo somos, ¿verdad? Ok. Entonces, pero todo va a depender de la forma como nosotros lo queremos razonar. Sí, sí, sí. Como lo queremos ¿Cómo nosotros visualizar. Enfocarlo. Como nosotros lo queremos ver de, de, desde qué perspectiva, de ¿no? Que, uh -huh. Así es. Y, y, y es lo que hemos querido hacer eh, aquí a través de, de todo eso que estamos eh, realizando y de todo lo que hemos hecho. Sí, amén. Imagínate ya tener más de 700 videos hechos todos los años que hemos pasado en la radio, eh, porque han sido miles de horas desde radio. Así es. Eh, más todos los cientos y cientos y cientos de, de videos que hemos hecho. Eh, pues, hombre, eh, algo hay de experiencia. Sí, sí, claro, ¿verdad? claro. Y, y luego cuando hemos atendido algunas misiones, pues eh, eh, hemos llevado una, una vida o una, una trayectoria pues, de, de servicio. De servicio, sí, amén. ¿verdad? Entonces, hemos querido plasmar esto, entonces ahora, y lo estamos compartiendo contigo, ustedes son los primeros que lo ven. Amén, sí. Bien, hay quienes piensan más en, en lo malo y complicado de las crisis o epidemias, pero hay los que piensan que son épocas de perfeccionar y actuar de una manera positiva. Esto lo ven como la oportunidad de desarrollar, crear, inventar o algo similar para ayudar a otros a establecer un nuevo negocio o una nueva actividad que les puede brindar un mejor porvenir. Exacto. O sea, una en, mejor en calidad el... de vida. Eh, otra forma de cómo sobrevivir sí, los, o, o de vivir forma secular. o con una mejor proyección entonces ¿qué es lo que estamos tratando aquí de decir? que hay quienes nada más ven lo malo Sí. y hay quienes queremos ver esto de la, desde la perspectiva positiva claro. yo lo quiero ver bien positivo esto en todo tiempo de, de crisis que es. miren todo ese tiempo que hemos estado eh, aquí mi esposa y yo encerraditos, lo menos que queremos pues, es ser de bendición. Amén, así es. Claro. Nos hemos preocupado, nos hemos propuesto, incluso que ya hemos hecho varios videos, eh, nomás en, en, en esos días que, que estamos aquí, sí. eh, con un descanso medio forzadito, pero aquí, aquí estamos, ¿verdad? Nosotros <risa> sea, lo estamos. queremos ver desde la perspectiva positiva. Positiva, claro. Claro Ahora, que sí. ¿esto en qué nos ha ayudado a nosotros? Vamos a compartir nuestro propio testimonio. Uh -huh. Pues queremos mejorar lo que hemos hecho. Hemos uh -huh. analizado lo que hemos hecho mal, que, que no nos ha funcionado. Sí. Y queremos hacer nuevas cosas que nos puedan funcionar mejor. De diferente manera, claro. Y no importando la edad. Ojo esto es para sí, los no. jóvenes y para los viejos así es, no importando la edad no, no, no importa la edad no importa. entonces, ¿qué quiere decir todo esto míralos desde la, desde la perspectiva más eh, positiva posible que puedas visualizar las cosas que están este por delante como decimos aquí, es una época de qué. de perfeccionar y actuar de una manera positiva exacto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 para que se mejore la situación de cada quien. Así es. Que tú, yo y todos los demás podamos estar en una situación más de ayuda que de pedir. Sí, sí, sí. <coughs> más de que nos extiendan la mano hacia nosotros, nosotros extenderlo hacia bien. los demás. Amén, así es. Eh, así dice es la, la Escritura que El es más bien bienaventurado dar que recibir. que recibir. Así es. Y cuando nos hemos enseñado nada más a recibir y no dar, y no dar. estamos menguando demasiado. Estamos. A, la, la bendición. Eh, la, la bendición, exacto. Entonces, ¿por qué? Porque estamos de una manera más egoísta, nada más queriendo recibir, que enseñarnos a dar. A dar. Entonces, esto es bien importante, para eso Así tenemos es. que, que pensar siempre desde una perspectiva más espiritual más, de, más de, del dar más, más del dar, así es Ahora, imagínense imagínense tantito, nada más piénsele tantito qué hizo Dios cuando él formó al hombre del, del polvo, polvo de, la, de tierra? la tierra lo primero que pensó ya cuando lo formó dijo, no, El, este, este cuate solo no sirve Dale la ayuda le voy sí. a tener que hacer la ayuda idónea Ajá. lo anestesia Ajá. le saca una costilla y de ahí forma, la forma a la compañera así es entonces y qué digo que iba a ser la ayuda idónea, idónea. Amén. entonces en el matrimonio lo digo para los que estamos casados sí. la esposa viene a ser la ayuda idónea Así no es, es nuestra empleada, no es nuestra sirvienta, no es nuestra cocinera, aunque muchos de eso lo hacen, pero lo hacen más por amor que por obligación o, o porque simplemente es menos que yo. No, no, no, no, no. Simple y sencillamente es la ayuda idónea. Así es. Entonces, todo lo que nosotros hemos hecho... De, ya por muchos años, Son muchos años amén. Siempre lo hemos hecho juntos amén. Nos ponemos de acuerdo A veces nos funciona bien Y a veces no Así es. Pero siempre vamos de acuerdo Y cuando algo no funcionó sí. Pues no nos funcionó a ambos uh -huh. Pero cuando Así algo es. ha funcionado Nos funciona a ambos a O sea, ambos. vamos claro. tomados de la mano Siempre tratando de hacer Siempre, siempre lo mejor Siempre unidos uh -huh. Entonces y yo cuando la conocí, no, pues, que iba a pensar que esto iba a ser así ya en, en, en esta vida ya de casados? Así es. Porque yo la conocí simplemente en la escuela y, y, y pues nada más me enamoré y punto. Nada más. Afortunadamente me, me respondió. Ay, ay, ay. Entonces... Y pues miren, aquí está conmigo ya por muchos años, y no decir sé cuántos porque... No, no, ya, ya más o menos que... Ya saben, ya algunos sabe, ya, ya, ya saben, sabe, ¿verdad? Ya saben, claro. Okay. Entonces, vamos a continuar. Entonces, pensando siempre en lo, en lo bueno y en lo positivo, eh, que, que nos vende mejores calidad de vida a todos. Así es. Lámina. y vamos a la siguiente lámina aquí ahí está bien cuando, cuando vemos esos tipos de, de situaciones eh, los más débiles tienen el riesgo hasta de perder sus vidas uh -huh. ya sea porque ellos mismos se suicidan o bien se pueden enfermar de tal manera que los médicos pues no pueden ayudarles a, a curarse ese es el gran problema, uh -huh. porque, miren, en las noticias ustedes han visto, de seguro, que alguien se quita la vida. Sí, se sí, tira mami. de un puente, eh, eh, se atraviesa en la carretera, eh, eh, se da un balazo, eh, se cuelga, sí, sí. Eh, en fin, hay, hay, hay muchas maneras, eh, una infinidad de, de, de formas de cómo quitarse ahí en la vida. Sí. Ok. Y esto me hace recordar ahorita, uh -huh. en uno de los programas que teníamos de medianoche, sí. eh, cuando una persona estaba escuchándonos en la radio, Ajá, así es. Eh, manejando, y llevaba toda la intención de quitarse la vida. Sí. Sí, sí, así es. Dijo, ahorita me voy, me estoy en un puente, eh, o buscaba un camión grandote para que ahí podía quedar, sí, ¿no? o bien aquella mujer que eh, también estaba escuchando una noche, Ajá. este que quería suicidarse, sí pero no quería hacerlo nomás ella sola, que quería llevarse a su, a su niña y a un bebé que tenía sí, en, es, en su vientre. Sí, ya por nacer, así es. Entonces, pero no solamente iba a pasar eso, sino que también... Al explotar el, el tanque de gas que, que ella que había preparado, usar, lo que iba a usar para matarse, ¿puede haberse llegado también a su familia que vivía al lado? Sí, pues sí, porque vivían al, al lado de ella. Uh -huh. no, ¿No estaba midiendo esa consecuencia? No. ¿Pero qué pasó? Al estarnos escuchando esa, esa noche, el señor le trajo un sueño: uh -huh. ¿que la durmió? La durmió, se quedó dormida. Se quedó totalmente también? dormida. Qué bueno que nuestras voces a veces sirven para arruinar sí. a alguien. Sí, no, pues, Entonces, ya cuando ella despierta de su sueño al día siguiente, dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Ya tenía todo listo, ya había sí, preparado sí. Que, que el gas eh, eh, le iba. iba a, le iba a abrir y dejarse... A, sí. Morir ahí. Según ella, nomás le iba a ir al gas y se iba a intoxicar, a intoxicar con el gas. Uh -huh. Pero, bendito sea el Señor, que no pasó no nada. No pasó nada. Después nos dio su testimonio. Exacto. Bueno. Y hasta conocimos a la mamá de ella. Entonces, eh, son de esas cosas que acontecen, que suceden en la vida. Así es, así es. Entonces, por eso pusimos aquí en primer lugar. Que la gente puede querer suicidarse. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no es un caso que hemos conocido. porque sí. no hemos sabido así sí, de cerca. No, no, son, son este, experiencias que, que hemos vivido. Este, y, y pues muchas, muchas experiencias que el Señor nos ha permitido. Eh, exacto, porque esto lo estamos platicando de la vida real de nosotros. Así ¿verdad? es. ¿Verdad que eh, lo hemos vivido? Sí, amén, amén. Hemos vivido esta experiencia... De que alguien sea que querido quita la vida. Sí, sí, sí. Ok. Así es. Eh, o, o bien que se enferman. Miren, es increíble cómo funciona la mente también en lo negativo. Sí, sí, sí. sí. Puede sí, llegar sí, el, el momento en, en el que la persona cae en un estado de ánimo tan tremendo, tan, tan, tan depresivo. De, depresión, sí. Que... Que se puede perder hasta la vida se deja se deja entonces esas cosas suelen acontecer y suceder y si sí, acontecen y si sí, suceden. Sí, suceden así es entonces así es pero fíjese lo que nos dice la palabra de dios la palabra de dios nos habla y nos habla en hebreos 4 del 15 al 16 um, esa es la versión, nueva, versión nueva, nueva Biblia viva. Nueva Biblia viva, bien. Viva. Ajá, nuestro sumo sacerdote, o sea, Jesucristo, entiende nuestras debilidades, porque Él mismo experimentó nuestras tentaciones, si bien es cierto que nunca cometió pecado. Al dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios de amor, para encontrar allí misericordia y gracia en el momento en el que la necesitamos. Qué tremendo. Así es. El Señor Jesucristo también padeció oh, un, un ataque del enemigo, sí. de Satanás. Uh -huh. Cuando él estaba pasando por un ayuno de, sí. bastante prolongado, ¿o pues, tuvo hambre? Claro hubo un momento en que pues, ya 40 días se, 40 se está ayunando. Sí. Pues uh, sí, le digo, hambre, pues. Es porque él estaba en la condición humana. Humana. Cuando estaba aquí en la, en la tierra. Sí. Satanás se, se le acercó y sí. le dice. Mira, estas piedras. Dile que se conviertan en pan. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero. Ahí el o señor cuando le enseñó le respondió. Las, las posiciones que había, mira nomás, incate y, y pídeme y yo te doy todo eso. Sí, no, no, no. ¿Y qué dijo? No solamente de pan no vive el hombre. No, solo de pan vive el hombre. Entonces, es. él también recibió tentaciones. Sí, sí las recibió. Pero las supo sortear. Sí, claro. Él, él, él. en la sabiduría que tiene, y, y la sigue teniendo, de parte de, del Altísimo, <coughs> Y él sabía, conocía pues, al enemigo. Conoce al enemigo. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, conocer al enemigo, al enemigo para poderlo derrotar. Amén, así es. Pues hablamos de que tenemos que estar con una actitud más positiva. <coughs> así ok. Es. Entonces, ¿qué dice el verso 16? Acerquémonos. Uh -huh. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de Dios de amor. Para encontrar allí misericordia y gracia en el momento en que la necesitemos. Miren, acabamos de ver mi esposo Iván un, un video. Sí. Donde la hermana Adamina, sí. una sierva de Dios, es que bien. la conocemos desde que era soltera. Amén, así es. Muy eh, linda hermana, así es. Sí, entonces. Eh, esta mujer. Tuvo un secuestro. La, la, la, la tomaron como rehén para uh -huh. poderle sacar eh, ahí unos níqueles unos al esposo. Entonces, ¿qué sucedió? Desde el mismo instante que la detuvieron, uh -huh. que la, la tomaron, sí. no dejó de estar compartiendo palabras. Dándoles palabra. Palabra, palabra, palabra. Así es. Increíble. Sí, definitivamente. Todo el trayecto, toda el, el, el, el, el, eh, esa trayectoria que, que, que tomaron de llevarla de una parte a otra. Llevarla a un eh, lugar de seguridad, según ellos donde estaban otros secuestrados ahí. Uh -huh. Ella nunca dejó de estar compartiendo y testificando la palabra. Sí, sí, eh, o sea, bien. Bien este, re revestida de, de, del poder de Dios, porque ella en ningún momento tuvo, tuvo miedo, tuvo temor. Siempre porque tuvo Dios, Dios estaba ahí con ella y eh, ella sabía que Dios estaba ahí. Entonces, esto se lo comentamos como una experiencia realmente también vivida, vivida porque ella la vivió. Claro, claro. Entonces, eh, me recuerdo ahorita, eh, a propósito de, de situaciones así de. de Recuerdo un día que teníamos una reunión en la casa, en un, sí, y, en, y ahí estaba la mina. Ahí estaba. Era todavía de soltera? Sí, sí, así es. Y hubo un accidente hubo ahí. un accidente, sí. Oye, que se para en la orilla de, de, de ahí de de, de... de una terraza de, ahí, de la terraza que teníamos ahí. Arriba de un mesabanco. Y que empieza a hablarle a la gente que se empezó a amontonar. Sí, empezó a hablarle del señor. Que preparen su vida. Valiente, no valiente la mujer. ¿En qué momento Dios te llame? ¿Fue un accidente o cualquier otra cosa? ¿Y a dónde vas a ir? Exacto. Y prácticamente muchos años después, ella estaba testificando en otra iglesia, en un templo, allá en. Eh, en, en, en, en, en creo que en Guanajuato, creo. Eh, y, y estaba diciendo ya cuando estaba cerrando su. Su participación que si estaban seguros de que si venía el señor iban a ir uh -huh. iban a ir con él o un accidente o un secuestro porque porque estaba compartiendo su testimonio sí, sí, entonces sí. mi amado mi amada estamos compartiendo experiencias vividas Así las de es. nosotros y las de otros o, personas, otros otras personas hermanos. como, como sí. la hermana Adamina sí. entonces hay mucho que hacer para tener una excelente relación de nosotros con Dios. Amén, así es. Y ya para ir terminando, vamos a ver ahora en 2 Corintios, en la misma versión. Eh, del, de, del capítulo 1, del 3 al 4, dice, eh, El Dios de toda consolación, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a todos los que sufren con el mismo consuelo que él nos prodigó. Entonces, es que cuando él da, lo da en abundancia. Sí, amén. Dios no es un amén. Dios que da de poquito, aunque él da de acuerdo a, a la necesidad y de acuerdo a la fe que estamos aplicando en él pero él mismo nos consuela en todas nuestras tribulaciones Así es. para que podamos consolar a todos los que sufren Amén. imagínate sí. cuánta gente conoces tú mi amada cuánta gente conoces tú mi amado que está pasando por un mal momento Exacto. estoy segurísimo o estamos segurísimos de que conoces a alguien. Sí. Independientemente de que tú puedas estar pasando una mala situación. Así es, así es. Entonces, busca el consuelo en el Señor. Amén. Porque Él es el Padre de misericordia. Y es el Dios de toda consolación. Amén. Y Él nos va a, a dar esa bendición. De acuerdo como nosotros la busquemos y, y se la pidamos a, al Señor. Amén. Entonces... Pero también hay otra gente que necesita ser consolada. Amén. Sí, no, sí. Entonces imagínate tú siendo usado por Dios para consolar a otros. Para fortalecer, amén. Amén, así es. Mírate en esa condición, por favor. Porque lo, lo menos que queremos es que tú también puedas servirle al Señor. Por algo estás viendo y escuchando amén. esto. Porque Dios también te quiere usar a ti. Amén. Eso lo hemos dicho nosotros Cientos de veces, cuando hemos estado en, en, en la radio, en las radios físicas, y ahora que estamos en los medios uh, digitales, decimos lo mismo. Amén, amén. Dios, Dios perdón, nadie nos escucha por mera por cosa, casualidad, casualidad, porque Dios siempre tiene un propósito. Así es. Y si tú estás ahorita aquí, con toda seguridad que Dios tiene un propósito para tu vida. Amén, así es. Porque nadie nos escucha nada más por mera casualidad. Así es. Porque me lo han dicho muchas veces. Sí, sí. De casualidad los puse y me, me muy, gustó, y, qué digo con... uh -huh. no, no, no, no es casualidad. Hay propósito. Y todas las cosas, Dios tiene un propósito. Amén, amén. Lo que hemos vivido, nos damos cuenta que no son casualidades, no. son propósitos. Amén, amén. Así ¿Por es. qué? Porque Dios ha rescatado vidas. Uh -huh. Claro. Las ha librado sí. de la muerte. Amén. Nos Amén, consta, nos consta. Entonces, mi amada, mi amado, Amén, Dios también te es. quiere usar a ti. Dios Amén. también así te es. quiere usar a ti y quiere usar a cualquiera o cualquier persona que se ponga en sus preciosas manos Amén. para poder ser de ayuda y poder ser de bendición. Así es. Y vamos ahora a, a la oración Así es ella por los tiempos mi esposa me va a estar acompañando en esta oración amén. así es pero por qué vamos a orar en especial hemos recibido al señor por una nueva vida espiritual y abundante amén dios quiere que tú tengas una vida nueva muy espiritual y muy abundante amén amén Dios quiere que tú y yo y todo el mundo podamos orar por tener una nueva vida espiritual pero que también sea abundante. Amén. ¿Por qué abundante? Porque hay que compartirla. Sí, amén. Hay que darla a otros. Tú y yo y todo el mundo tenemos que compartir. Amén. Y vamos a compartir el amor de Dios. Vamos a compartirlo. Y vamos a dejar que Dios bendiga nuestras vidas por compartir lo que Él nos da. Amén. Entonces, oremos. Aleluya. Y eh, si tú Aleluya. tienes cierta una necesidad, te voy a pedir algo especial. Pero por lo pronto, vamos a pedir por una vida nueva, espiritual, abundante. Padre, donde quiera que nos estén escuchando. No importa el país. Sí, sí, no importa la ciudad. No importan las circunstancias. Sí, Mi Dios eterno y bendito. Como sí, lo hemos sí, dicho sí, y lo volvemos a repetir. Sí, sí, nadie sí, ¿sí? nos escucha sí, por sí, mera sí, casualidad. Sí, sí, sí, sí, porque usted sí, tiene un propósito, Padre Santo. Sí, aleluya. Para cada vida. Sí, Señor. Y pues estamos pidiendo, Señor, que usted nos dé vidas abundantes sí, señor. espiritualmente para poder ir a otro señor que están pasando sí, por una crisis emocional financiera puede ser moral espiritual o de cualquier índole pero padre santo Ponga su mano de poder Sí, Señor. sobre cada personita que en este momento necesita algo especial de parte suya. Sí, señor. Y ahora a ti te pido, mi amado, a ti te pido, mi amada, pon tu manita ahí en tu pecho y dile al señor, señor, aquí estoy. Usted me conoce. Usted sabe cómo soy. Díselo. Usted me conoce y sabe cómo soy. Usted sabe por qué estoy yo ahorita pasando. Sí, sí, o por señor. qué yo estoy ahorita escuchando esto. Sí, Señor. Pero yo le quiero también servir. Pero para poderle servir, yo necesito que usted me dé una nueva vida. Sí, Señor. Con abundancia espiritual. Sí, para que yo pueda compartir también, Señor, sí, sí, sí. con esas personas que pueden estar mucho más necesitadas que yo. Sí, sí. Y Padre sí. Santo, en ese sí, nombre que Dios es sobre que todo nombre, nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, así como dice su palabra, que todo lo que yo le pidiera en oración creyendo, que yo lo recibo. Sí, amén, aleluya. Y, que y se lo pido en el nombre Padre, que es sobre todo nombre, en el nombre Santo, poderoso de Cristo Jesús. Santo de Denos una nueva vida, Señor. Señor. Bien espiritual y que sea abundante. Porque hay mucha necesidad a mi alrededor, en mi entorno. En la ciudad donde vivo. En el país que vivo. En este mundo que habitamos, Señor. Hay mucha, mucha, mucha necesidad de toda índole. Problemas matrimoniales, sí, sí, problemas sí, sí. de salud, sí, problemas sí. financieros, problemas de violencia, de todo tipo de problemas, Señor. Y Padre Santo, Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, capacite mi vida, Señor. Sí, mi Cristo. Dándome sí, tenos, una nueva vida espiritual y abundante. Sí, tenos, y que de esa manera sí, yo pueda compartir sí, señor. En a mi capacidad, señor. a mi forma, Santo, a mi manera Santo, lo que usted me está dando ahorita. Y Señor, ahora, ya que tiene la manita ahí, Señor, en el sí, pecho, hombre. extienda su mano de poder, Señor, y que sí, esta personita pueda sentir que puedes sentir y a ti te digo Jesús. mi amada a ti te digo mi porque amado señor, toque, toque, toque, empieza sí. a sentir la mano de Dios sobre tu, sobre sí. tu pecho y Jesús, empieza, a sentir, sí, empieza, a, sentir sí, empieza sí. a sentir que Dios te está tocando empieza a sentir que está Dios contigo empieza a sentir que Dios te está sí, tocando sí, que te está bendiciendo sí, te está llenando sí, porque está dándote una nueva vida espiritual llena sí, abundancia Recibe de, Reciba la bendición. recibe de Dios. Recibe de recibe, Dios. Ahora, levanta recibe tus manos y di gracias Señor, recibe, por esta bendición recibe que la me da. En Yo, nombre nombre Jesús, en Yo la recibo. Jesús, en Yo la recibo. Recibe la bendición. En el nombre poderoso de Cristo de Jesús. De Jesús. Y Padre Santo, usted le damos la honra. Sí, señor. Le, damos la le damos la, la gloria. Honra, gloria y, y, alabanza, y le damos la alabanza. Padre. En Cristo Jesús. Jesús. Aleluya. Gracias, señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén, gracias y amén, y amén. Amén, amén, amén. Y ahora solamente nos resta, dejarles esa lámina. Así es. Donde les decimos que si... Sí, nos sí. manden su petición, ¿verdad? En un mensaje ahí por WhatsApp al 469 238 9007 o bien a hoy.oramos.com Y nosotros le vamos a apoyar con nuestra oración y le damos las gracias por este tiempo y gracias también por compartir estos videos porque esto es de bendición para toda persona que lo está viendo y escuchando. Y dale una palabra de aliento, dale una palabra de, de amor, de compasión a ese ser que tú conoces a sí. esa personita que tú sabes que está pasando por un mal momento y compárteles, compárteles este video y permite que Dios bendiga también a ellos sus vidas y permítanle a Dios también bendecir las suyas propias, y que Así la sea. verdad vengan a crecer espiritualmente, abundantemente, porque amén. Dios da, y cuando da, nos da a plenitud. Abundantemente, amén. Así, Así es. es, pues Dios me les bendiga, Así ha sido es. un gran placer tenerlos con nosotros, Así y gracias es. por compartir este material. Así es, reciban un fuerte abrazo, y bendiciones, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.